¡Gloria a ti, Señor, Señor Jesús! El Evangelio de hoy nos muestra las características del discípulo. Este Evangelio responde a esta pregunta, ¿cómo tiene que ser el cristiano? Una primera respuesta, no se discípulo por el solo hecho de estar con Jesús. Lucas distingue entre la gente que se agolpa alrededor de Jesús y sus discípulos. ¿Qué hace falta para ser discípulo de Cristo? Hace falta determinadas cualidades. Para seguir a Jesús no hace falta talento, ni cualidades brillantes, ni sobresalir en belleza o prestigio. Veamos cómo llamó a Pedro. Dice el texto, lleva a la barca mar adentro y echa las redes para pescar. Simón Pedro contestó, Maestro, nos hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. La primera característica es fiarse de Jesús. Aun cuando todas las cosas evidentes que nos presenta la experiencia están en contra, así sucedió con Pedro. Lucas recalca, esta in -intencionadam Lucas recalca esto intencionadamente. El discípulo es el hombre que ha puesto una confianza absoluta en Jesús. Es alguien que se fie plenamente de su persona y de su mensaje. El mar es el ambiente duro y peligroso en el que el hombre debe sobrevivir. El mar representa las amenazas constantes a la vida, a la libertad, a la felicidad de los hombres. La tarea de Jesús y la de sus seguidores Consisten en defender y salvar, en asemar la vida de los hombres, vida y amor, libertad y felicidad. Segunda característica, conocernos y autocriticarnos, reconociéndonos pecadores. Al ver Simón Pedro la Gran Pesca se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate, Señor, de mí, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la rodada de peces que habían pescado. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El descubrimiento de Jesús lleva al discípulo a someter a crítica a su propia vida. Jesús en nuestro propio terreno, allá donde nos creíamos competentes y seguros, Jesús nos pone en crisis, como Pedro estábamos hechos para nuestro mar familiar y para nuestro ámbito propio, y Él viene a sacarnos de ellos. Tercera característica, vivir para los demás compartiendo la buena nueva. Jesús le dice a Pedro, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres».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 Husano. Esto implica antes descubrir, comprender y vivir el proyecto de Jesús, el reino de Dios. Ser discípulo de Jesús es vivir para los demás. No se trata de ser proselitismo, se evangeliza por contagio. Tristemente la mayoría vive para sí mismo, mimándose y apenas nos queda tiempo para los otros. Cuarta característica. Dejar todo para seguir a Jesús. Ellos sacaron las barcas, dice el texto, a la orilla y dejándolo todo lo siguieron. Hay que estar dispuestos a dejar todo lo que estorba para ponerse a pescar hombres vivos. No se renuncia para ellos a la vida. Lo que hay que dejar sin más es todo lo que obstaculiza la tarea que queremos emprender todo lo que es contrario al mundo que queremos construir. Hay que romper con las injusticias, la ambición, el egoísmo, el ansia de poder. Hay que abandonar también las cosas inútiles para el inmenso trabajo que hay que realizar. Cualquier realidad que constituya una esclavitud, nuestros apegos, la intolerancia, los exclusivismos. Y a veces habrá que abandonar alguna de las cosas buenas que nos ofrece la vida. Las circunstancias irán indicando a si en cada caso es necesario una mayor renuncia. Jesús nos pide que estemos dispuestos a dejarlo todo, hasta la vida, pero para que todos puedan gozar en plenitud de todo lo que es bueno. La iglesia es misionera por naturaleza. La iglesia que no es misionera no es iglesia de Jesucristo. Cristiano que no es misionero no es cristiano. Pidamos al Señor la gracia de ser la experiencia vital de Dios y que le podamos responder, aquí estoy Señor, envíame a mi familia, a mi comunidad cristiana parroquial, envíame a mi barrio, a mi pueblo o mucho más allá para que cambiando de vida como Isaías podamos contar y cantar a todos los hombres tus maravillas. Que el Señor los bendiga.